en este video vamos a ver para qué podemos necesitar crear un estilo de carácter yo he dibujado aquí una caja de texto le he cargado el texto de muestra y si vengo a la persiana propiedades y elijo texto le puedo aplicar el estilo de párrafo que yo ya tenía creado que yo le había llamado texto extenso automáticamente este texto va a tomar todas las características de texto extenso, es decir, va a estar en cambria regular, 11 puntos, va a tener una letra capital, está ajustado a la rejilla, ¿bien? Pero puede ser que yo necesite variar alguna característica particular del estilo, como por ejemplo, que el estilo de la letra sea cursiva o negrita o el color o todas las cosas a la vez. Para esos casos me va a convenir crear un estilo de carácter. Si vengo a editar y elijo estilos, ¿sí? yo ya había visto que acá en estilos de párrafo, ¿sí? yo tenía creado el estilo Texto extenso y dentro decía estilo de carácter, pero este era como una partecita de la configuración del estilo. Ahora lo que voy a hacer es crear un estilo de carácter acá, ¿sí? Y para eso le voy a decir acá nuevo estilo de carácter. Me aparece esta persiana donde yo, por ejemplo, le puedo poner cursiva color, ¿bien? Y <coughs> como nombre y aquí yo podría elegir cambiar la familia tipográfica en este caso no la voy a cambiar me interesa que sea la misma pero si yo necesitara la podría cambiar entonces voy a elegir nuevamente cambria voy a elegir que sea 11 puntos bien y eh, lo que voy a variar es el estilo acá en lugar de que sea regular le voy a poner itálica y para que se note más el cambio que estoy haciendo, además, le voy a cambiar el color y le voy a poner acá un color azul. Bien, todo el resto de las cosas que yo configuré en el estilo de párrafo, aquí no las puedo configurar. Entonces mi texto va a seguir respetando la configuración del estilo de párrafo y va a agregar estas características particulares cuando yo lo aplique. Una vez que configuré lo que yo quiero, le doy a aplicar le digo terminado y ahora a este texto le voy a aplicar un estilo de carácter fíjense tiene como estilo de párrafo texto extenso y como estilo de carácter le voy a poner cursiva color y así tomó entonces las propiedades que acabo de configurar